Bueno, que a propósito, eh, se ha armado un reperpero porque eh, Romeo Santos eh, dijo que eh, el lápiz consciente es el mejor rapero dominicano de todos los tiempos, es el que tiene más flow, más de todo, el más internacional. Y esto obviamente ha traído eh, reacciones a favor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 el llamado a huelga del próximo lunes 12, esa gente digan el jueves o el viernes. Mire, San Francisco le dio una respuesta al gobierno, digan, sí, hicieron un paro muy esto, lo otro, perfecto. Y esta huelga no va en el lunes en San Francisco de Macorís y ya. Ojalá que Dios los pueda iluminar porque si ellos mantienen el llamado, entonces... Todos nosotros, comerciantes, empresarios, chiriperos, profesionales, todo el mundo tiene que salir a trabajar el lunes y desafiar eh, cualquier tentativa de paralización. Así de simple, así de sencillo. San Francisco de Macorís no puede eh, someterse a dos paralizaciones en menos de una semana eh, vamos a poner el teléfono en pantalla por favor y vamos a ver vamos a ver eh, ahí está porque la gente se ha manifestado a través de los medios y sobre todo las redes sociales usted está de acuerdo con la huelga de mañana de este miércoles aquí en San Francisco de Macorís está de acuerdo hay condiciones para hacer huelga, hay motivos o simplemente no, usted no está de acuerdo o dice, o, o piensa Sí hay motivos pero ese no es el método eh, vamos a protestar de otra manera vamos a, a ver buenas noches, vamos a ver que la gente que hable, que opine, caramba Hello. Sí, adelante. Sí, sí adelante. Yo, yo estoy de acuerdo en la huelga. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué? Sí, ¿Sí señor. ¿Por sí, qué? Porque este, este ¿Por qué? gobierno ha relajado con este, con este pueblo. Porque ese, ese puente de Ugamba, ¿cuántos años tiene? Sí. El de Víctor Valle, también. Sí. Que cuando cae una jarina para usted pasar para aquel lado, usted no puede pasar porque eso uno eso lo sabe. Y el río va, se vota de una vez. Entonces, es eh, un chantaje que te, no tiene nuestro gobierno. Lamentablemente, no tenemos gobierno. Por eso, porque se, se olvida de este, de este pueblo, de este pueblo se olvida. ¿Cómo no? Pues mira, muchas... aquí tuvo en estos días el jefe de la UISOE. Sí. Y, y no dijo nada. Nada más miró. Nada más pasó por el puente de Ugamba. Que okay. yo estaba por ahí. ¿Cómo no? Bajó para allá, pa, pa, para el de, el de Bijao y no dijo nada. Bueno, está bien. Gra gracias por llamar. ¿Usted está de acuerdo con la huelga de este miércoles, sí o no? ¿Por qué? ¿Eh, ¿Piensa que se debe implementar otro método? ¿Hay motivos eh, para protestar, para irse a la huelga? Eh, es bueno que la gente se expresa, porque las autoridades viven brechando estos programas. Adelante. ¿Qué pena? ¿Eh? Eh, yo estoy de acuerdo con la huelga, como dice ese joven, pero ¿qué sucede ahí? Sí. Marcos está igualito que Peña Gómez, mandando a la gente a salir para la calle, a que los pendejos lo maten, va que él no sale. ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que él dijo? Ajá. Manda la Oh, mandan la gente, pero no sale, ok. ¿Está usted de acuerdo con la huelga? ¿Sí o no? Buenas Sí ¿Que sí? sí. ¿Y, por, ¿Y por qué? Dígame usted o dígame a alguien ¿Qué ha hecho el presidente Ramírez de la vida en este pueblo en todos estos años que tiene el presidente? No ha hecho nada aquí en este pueblo Okay. Yo lo apoyo a los muchachos de la huelga. Con todo el círculo alto, la comida y todo, la luz, todo está alto. Hay que apoyar 100 al 100% a los tres días. Está bien. Gracias por llamar. ¿Está usted de acuerdo con la huelga de este miércoles 12? Sí. ¿O oh, no? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué es, eh, eh, estaría en desacuerdo? Miércoles siete. Ah, miércoles 7, coño, qué vaina. Eh, es que estoy con el lunes 7, sí, correcto. Este es miércoles 7. Mañana, miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Marco Sando. Sí. No estoy de acuerdo con la protesta. ¿Por qué? Porque, no es, porque la sociedad no aguanta esos dos días consecutivos de huelga. Y entiendo que la protesta está dividida. Los grupos populares deben de reunirse y llamar a consejos para que sea un solo día. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias a usted. Eh, sí, un solo día, ¿verdad? Vamos a ver, eh, ¿está usted de acuerdo con la huelga de este miércoles 7 aquí en San Francisco de Macorís? ¿La apoya? Eh, no es que me llamen al teléfono de no a este... Eh, eh, verdad al teléfono en pantalla. Buenas noches. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? Sí, sí, le escucho. Adelante. Sí, le escucho, adelante. Marco. Epa. Marco. ¡Epa! Oye, lo que pasa. Vamos a ver. Yo soy viejo en esos grupos. Yo me manejo con esos grupos. Esos grupos le mandan muchos mensajes a la autoridad, a la, a la autoridad de Pacífica muchachos no les gustan los líos ni los enfrentamientos. Llega un método que ya ellos explotan y tienen que coger la calle, porque ellos, no, ellos no, a ellos no les gustan esas camiones de goma, ese enfrentamiento con la policía. Ellos levantan ellos hacen mucha actividad pacífica para que las autoridades la resuelvan y ellos y ellos se hacen un chivo loco. Llega ya ese método que ellos explotan y tienen que salir a la calle y ni así le hacen caso. Marco, tú te puedes pensar que tú verdad. Hasta tú mismo, que tú pertenezcas, tú haces lo mismo. Tú vives en una comunidad y que tú pagas impuestos, tú haces lo mismo también. Tú, sí. tú vas a quemar goma lo que sea. Sí. Eso es así, Marco. Gracias. Cómo no. Gracias a ti por la llamada. Es bueno que la gente se exprese. Este es un programa eminentemente democrático, participativo. ...aquí no coartamos el derecho de la gente a que opine como hacen otros... ...que de, que hay una llamada eh, contrario a la opinión de, de, de, de ese conductor... Eh, ...corten... ...no, aquí no... ...está usted de acuerdo con esta huelga de este miércoles 7... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...o, o si no está de acuerdo, ¿por qué? Eh, ¿Qué piensa usted que hay que hacer para llamar la atención de las autoridades... Hay otro método que llama la atención de las autoridades para que nos construyan las obras que necesita este pueblo para su desarrollo. Porque es lo que dice el caballero. Es verdad que el falpo eh, hace actividades, caminatas, piquetes, mechonadas, notas de prensa, etcétera, etcétera. Y no le hacen caso. Entonces cuando viene una huelga... De una vez empiezan dos o tres ahí vienen estos liosos ahí vienen estos a, a chantajear ahí vienen estos a crear el desorden el caos, le dicen vagos le dicen aquello bueno, pero ellos están reclamando y usted que no hace nada la gente que no hace nada que lo critica todo buenas dígame sí para decirle que la huelga del miércoles esa está bien pero la del día 12 esa no está bien como Exacto. usted lo está diciendo ahí porque sí. eso es un relajo lo que se Oye, un relajo no vamos a poner locos ¿me entiende? Eh. entonces un fin de semana donde usted no ha podido comprar ni una libra de arroz ¿eh? eso es una charlatanería sí. eso, es eso es para los vagos para el que no trabaja así es adiós así es estoy de acuerdo esa, esa huelga del lunes 12 eso hay, que, eso hay que no, eso no va aquí la de mañana sí puede el, bueno, el que no esté de acuerdo que se exprese, porque esa la democracia no es obligado no es obligado no, la del lunes no la del lunes no, eso no es verdad el lunes no vamos a permitir otra huelga aquí en Macorís no, eso no es verdad vayan por otro lado a hacer su rebú a esa gente buenas noches Buenas noches Adelante Sí, no, está, no no, estoy de acuerdo Ya que esta es una de las provincias Que poco mucho Pero mire ahí Empezan el hospital Que dicen que fue hace para Que vinieron al puente de Ugamba Y de Viterbaye, Pero dicen que van a arrancar pues, Tenían que darle una esperadita De 10, 15 días No sé cuánto sí Y, y esa huelga Para mañana nosotros La provincia de Duarte Estamos por lo menos poco mucho Estamos recibiendo para los otros pueblos No es de que, que no nos falta pero vinieron y nos dieron la cara y dijeron que así que iban a arrancar y todo el deber de nosotros era aguantar y a ver qué. lo que es. y entonces ahí con el gobernador y todo el mundo arrancábamos y el pueblo 100% apoyaría, no, completo pero ellos vinieron y no les dimos chance ni le estamos dando porque la huelga ¿qué estamos diciendo pues, que lo que queremos es pelear no, había un motivo para parar la huelga gracias cómo no, gracias por eh, su opinión bueno, como ven las opiniones están encontradas, unos están a favor, otros en contra de la de mañana. Ahora, donde están, estamos 100% en contra, es la del lunes. Es así que no, que no vengan a inventar, que no vengan a inventar con eso. Vamos a la publicidad y en breve eh, regresamos con más temas acá en el programa. teleoperador